Si necesitan o buscan contactarse con la Procu, ahora es más fácil que nunca. Pueden hacerlo de las siguientes maneras. Digital, en nuestra sede electrónica. Por teléfono, en la línea gratuita nacional 01800940808. Presencialmente en nuestras sedes físicas. El ciudadano es el centro de nuestras acciones en la Procu.